Dirigentes de partidos políticos en esta ciudad de San Francisco de Macorís Opinaron sobre el proyecto de ley de partidos Que fue aprobado anoche por la Cámara de Diputados Hay que organizar eh, siempre todos los estamentos. En este caso eh, el proyecto de ley de partidos Yo creo que los partidos como toda institución debe, debe disciplinarse Y en esta ocasión buena o mala yo creo que eh, los partidos eh, van a salir beneficiosos. yo lo que creo que en la República Dominicana de leyes estamos cansados, demasiado. El país que tiene más leyes, si uno lo analiza en términos poblacional y territorial. Ahora bien, ¿se cumplen las leyes en la República Dominicana? ¿Existen las instituciones para que esas leyes se le dé pie el cumplimiento? Yo lo que creo que aquí lo que se necesita... Es un cambio profundo, rotundo, de la, clase, de la clase política podrida y corrupta que ha gobernado la República Dominicana durante muchos años. Lamento que el Poder Legislativo se preste a emitir leyes solamente por tenerlas, sino contenido y las bases que pueden dar real y efectivamente a una ley de orientación organizacional de protección al financiamiento, de protección a la vida interna de los partidos. Con esa simpleza con que ellos la mostraron, le va a crear una situación a los partidos que muy probablemente estén dirigidos a su desaparición. No tendrá sentido pertenecer a un partido si todos por igual podemos opinar en cada partido. En una sesión que se extendió por más de nueve horas, se aprobó el proyecto con denuncias de un sector en duelo del Partido de la Liberación Dominicana, que reiteró que la iniciativa pasará al Senado con ocho violaciones a la Constitución, con la probabilidad de ser atacada en el Tribunal Constitucional. INTN, su noticiero regional. Robinson Polanco.